Hola, bienvenidos a esta nueva unidad de herramientas de comunicación y coordinación. Como sabéis, la herramienta con la que estamos trabajando es Trello para organizaciones. Recordamos que Trello nos ayuda a coordinar un equipo de personas online para que trabajen conjuntamente con gran eficacia. En esta ocasión vamos a estudiar el uso del archivo de actas y calendario de convocatorias de Podemos Alcalá de Henares. Este va a ser el tablero de actas y convocatorias de Alcalá de Henares, que además de ser tablero, será calendario, como veremos más adelante. A través de este tablero, podremos acceder a dos contenidos básicos de una organización. Las actas de las asambleas ya celebradas, para poder leer lo acontecido, estudiar los acuerdos, modificar el acta, si es que hay variaciones, y las convocatorias de las asambleas futuras, con su orden del día, con documentos que hay que llevar estudiados para la Asamblea, etc. Accedemos al tablero de actas y convocatorias de Alcalá. Como podemos ver, es un tablero público. Es decir, cualquier persona, tanto si está dado de alta entre ello como si no, podrá acceder a ver el tablero si tiene el enlace adecuado. Por lo que intentaremos evitar que los usuarios que aparezcan sean personas físicas individuales, sino que sean las comisiones, los únicos usuarios que públicamente modifican este tablero. Las comisiones que actualmente están son organización, comunicación, finanzas, municipal, faltarían extensión, etc. Pero recordemos que esto es bueno para que no aparezcan nombres de personas en una web de carácter público. Como hemos dicho antes, solo estos colectivos podrán editar este tablero. Como podemos observar, nosotros estamos identificados como el grupo de Podemos-Alcalá de organización. Esto es bueno porque las distintas comisiones podrán acceder a este tablero para publicar sus actas y sus convocatorias. ¿Cómo funciona este tablero? Bueno, podemos observar que básicamente tenemos una lista para cada área de trabajo, para cada comisión de trabajo, grupo de organización… Grupo de Trabajo de Comunicación, Grupo de Trabajo de Extensión y Grupo de Trabajo Municipal. En la lista del círculo, podremos ver las iniciativas del propio círculo. Como podemos observar, cada lista tiene una cabecera que la identifica. Las tarjetas que están por encima de la cabecera se refieren a eventos futuros y las que están por debajo, a eventos ya ocurridos o pasados que pertenecen al histórico de la comisión. Si prestamos un poquito de atención, podremos observar que cada tarjeta tiene una fecha. Esta fecha hace referencia a cuándo ocurrió el evento o cuándo ocurrirá si es que es un evento futuro. Vamos a abrir esta tarjeta y observamos que puede tener la convocatoria, dónde va a ocurrir, la hora en la que va a ocurrir y el orden del día propuesto. Además de si hubiera algún documento propuesto para esa convocatoria, estaría adjunto a la tarjeta en cuestión para poder ser trabajado o estudiado antes de que suceda el evento. Este es el caso de un evento futuro. Pero si abrimos una de las tarjetas de las asambleas ya completadas, podemos observar igual el día, donde sucedió, la hora, el orden del día. Además, se han adjuntado a esta tarjeta el acta de la Asamblea para que sea revisada por los miembros de la comisión y también pueda ser observada públicamente por todo el que quiera hacer lectura de ella. Por lo que, como vemos, es muy fácil recopilar toda la información y todos los documentos referentes a esa reunión. El convenio que vamos a utilizar es que tendrán etiqueta verde aquellos eventos que ya tienen acta, y en rojo, los eventos a los que les falta el acta, porque fue una reunión informal en la que no se tomó nota del acta o sencillamente porque falta por redactar. En este caso, los responsables de las distintas comisiones deberían actualizarlas anexionando los distintos documentos. Recordamos que para anexar un documento simplemente tenemos que pinchar y arrastrar el documento encima de la tarjeta. El documento quedará anexado. Lo verdaderamente interesante de este calendario es que como todas las tarjetas, todas las convocatorias tienen una fecha, cuando cambiamos a la visión de calendario, veremos todas estas tarjetas sobre un calendario. Veremos así las convocatorias pasadas, las convocatorias futuras ordenadas por fechas sobre el calendario y es posible también, gracias a nuestros códigos de colores, saber cuál de esas convocatorias tiene adjunta el acta. Localizaremos así el evento que nos interese y podremos observar dentro de esta tarjeta todas sus informaciones. También es posible realizar búsquedas por palabras clave. Pulsamos la tecla F de Find, Buscar, y se nos abre la barra lateral de búsqueda. Introducimos los caracteres de la palabra clave que queremos buscar. Por ejemplo, Com, de Comunicación. Aparecerán filtradas todas las tarjetas que tienen que ver con el área de comunicación. Sin embargo, si ponemos Org, o de Organización, aparecerán filtradas todas las tarjetas que tienen esa palabra clave, Org de organización. Recordemos que este tablero es público, es decir, cualquier persona que tenga este enlace podrá acceder a este tablero. Vamos a comprobarlo desde otro navegador. En este caso hemos creado un enlace corto que se llama Calendario Podemos Alcalá en Bitly y cualquier persona introduciendo esta dirección podrá acceder a al visionado del calendario público de todas las convocatorias de asambleas de Podemos-Alcalá Esto podrá ser incluido en cualquier web o en cualquier blog de cualquier página de información de esta organización. Esperamos que nuevamente esta píldora os haya servido de ayuda. Seguiremos ofreciendo nuevas píldoras que nos permitan conocer mejor herramientas, como en este caso, de coordinación de grupos. Un saludo. Hasta pronto.